Ya no peleamos por las personas, solo peleamos. Ellos no arrestarán al Capitán América, ellos arrestarán a Steve Rogers. ¡Vengadores! ¡Unidos!